Esperamos las cloacas. Dice que los vecinos que tengan cloacas ganan cinco años de vida más. Así que imagínate, más que feliz. Río, Uruguay Seguros, 0810-888-7080. Bueno, momento de entrar a un lugar fundamental que es el hospital veterinario, amor. Mira, sí. Fundación Temayquén, protegiendo juntos la naturaleza. ¿Eh? Por eso vinimos. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas bueno. gracias por la Bueno, veo que ya saben a dónde están entrando. Estamos sí. justamente en el hospital veterinario y acá es donde cumplimos gran parte de nuestro trabajo de fundación de rehabilitar y de rescatar fauna silvestre. O sea que acá tenemos animalitos que ustedes están rehabilitando, que están curando, que están cuidando y que la gente va a poder ver ¿eh? la actividad que están. Haciendo. Exactamente, lo que vamos a hacer es entrar a un lugar exclusivo porque normalmente la gente cuando nos visita el parque no va a ingresar al hospital, claro. así que vamos a tener la suerte de poder ver algunas cosas especiales. ¿Qué les parece si pasamos primero por la nursery Dale. ¿no? y después podemos llegar a pasar por el consultorio y ver si está pasando algo? Con ahí. Todo gusto. ¿Vamos a ver bebitos? Podemos llegar a ver bebitos, no quiero prometer nada. hacer un cierto paralelismo en humanos y si decimos Nursery, esto sería el lugar donde tenemos los bebés. Lo que pasa es que acá vamos a trabajar con dos tipos de bebés. Por un por lado, lado están las aves sí. y por el otro lado están los mamíferos. Las aves, como sabemos, no nacen del vientre de la madre, sino que nacen de un huevo. Entonces, Perfecto. nuestro trabajo con ellas empieza cuando todavía son un huevo. Y es lo que tenemos en la sala 5 y la sala 4. Son incubadoras sí. que nos van a permitir hacer que esos pichoncitos puedan nacer. Y después sí van a pasar a tener los cuidados que tiene un animalito ya nacido. ¿Qué es más? Si querés podemos ir a ver eso ahora. Bueno, vamos a ir viendo eso y después te voy a preguntar cómo es el proceso de, de incubación justamente. ¿Cuánto tiempo lleva eh, ese huevo ahí incubándose hasta que sean, bueno... Eh, aves como estas que estamos viendo acá. Contanos qué, qué son estas aves, para mí estas son preciosas. Bueno, esto que tenemos acá son pichones de perdiz colorada o inambú colorada, que es una ave que tenemos en nuestro país. Y por ejemplo, estos animales tienen 28 días de periodo de incubación. Pero la verdad es que el periodo de incubación va a variar, depende de la especie. Es relativo. Es relativo. Por ejemplo, tenemos aves que tienen un periodo tan cortito como 16 días, que puede ser un tucán o. Un periodo tan largo como 46 o 48 como es el cóndor andino. Entonces todo esto hace que cada huevo tenga su cuidado particular. ¿Tiene relación con el tamaño del ave la cantidad de, de días de, de, de incubación de un huevo o, o, no, o no? No, no siempre. no siempre. No siempre. Te puse justo dos ejemplos no. quizás muy extremos, claro. pero no, lo que sí tiene que ver es con cómo van a estar... Estos pichones al momento de nacer Hay dos clases de pichones No sé si alguna vez les pasó a encontrar un pajarito recién nacido Que sí. tienen los ojos cerrados y no tienen plumas No tienen plumas, ¿no? necesitan sí. a los padres que los alimenten Esos son pichones nidícolas. Estos que vemos acá, que son como un pollito Cuando nacen ya tienen sus plumas, tienen los ojos abiertos Y a las pocas horas ya van a estar siguiendo a los padres Decíamos que lo impresionante de esta visita de hoy aquí a, a, a Temayken tiene que ver con esa parte que a lo mejor no puede ver mucha gente. Estamos en el interior del hospital veterinario, en un quirófano, Claro. ¿Dónde están operando un mono, allá. Claro, en este momento estamos en el consultorio haciendo un chequeo, es el primer chequeo de una cría que nació hace dos meses. La verdad que es una historia bastante linda que nos llena de orgullo. Esta cría es hija de una mona que se rehabilitó en Temeiken. Uh -huh. ella era mascota. Y luego de un proceso de rehabilitación y de integrarse al grupo nos da esta alegría que es que se convirtió en mamá. Entonces esta cría es la primera vez que pasa por acá. Lo que se hace es un chequeo, nos enteramos si es un macho o una hembra, en este caso es una hembrita. Y además se le coloca un microchip que es como un DNI. Es un número que va a identificar el animal y eso va a hacer que sea único en Tema eh, Está totalmente dormida, obviamente. Sí, está bajo anestesia. Ajá, ¿y se está despertando ahora? Sí. Ajá, a ver, ¿se pueden tomar estas imágenes? Observen ustedes lo impresionante que puede darles la televisión una monita carayá, una especie autóctona, ¿es ¿eh, Paula? Una especie autóctona que está en el norte de nuestro país y que lamentablemente está amenazada por el mascotismo. Tiene uh -huh. que ver un poco la historia de vida de este animal, ya que su madre había sido una mascota. Pero bueno, desde Fundación Temayquén trabajamos intensamente en la rehabilitación y sobre todo en la educación. Estos animales no son mascotas, uh -huh. no tienen que salir de la selva para vivir en nuestros hogares porque ahí no es su lugar y no son felices. Toda una historia en eh, que se dio aquí en Temayquén y, y saliendo de la anestesia Esta monita, una hembra, ¿no? Monita cara ya Que tendrá su espacio, que es el que merece aquí Bueno, chicas, felicitaciones ¿eh? Muchas gracias por dejarnos entrar Hasta luego se desperté, está, se del Ahí está, ahí con la voz mía La desperté, ¿no? Ahí está, mira, mira lo que La mamá. Qué linda imagen Por Dios, qué linda Y de acá con la mami Y de acá se va con la mamá Ajá Sabes que los mosquitos son una de las principales fuentes de contagio de enfermedades como el dengue y los repelentes habituales ya no causan el mismo efecto. Por eso probá con urticaína que gracias a su doble protección a base de DIT y citronela te brinda mayor seguridad frente al contagio de dengue, zika o chikungunya. Con urticaína entra en tu zona protegida. Otro